Buenas tardes, buenas noches o la, el horario que sea, donde sea, cuando, cuando estén escuchando este programa Y en esta ocasión, bueno, pues estamos muy contentos porque es una edición especial No está ninguno de nuestros eh, invitados, nuestros, perdón, nuestros conductores estelares, nuestro maestro Bund, que anda en, en el Monterrey canadiense no está Carla González, que, bueno, pre pre prefiere ganar dinero y volverse rica que colaborar con nosotros y hacerlo ya gratis. ¿No es cierto? Saludo, Carla. <risa> y tampoco está Camila, Camila Perales, que eh, desde La Paz eh, se ha sumado últimamente en La Paz Bolivia, no La Paz Baja California. Desde La Paz Bolivia se ha sumado a ayudarnos a conseguir el programa. Pero, pues para que no esté yo solo aquí este, diciendo las tonterías que suelo decir eh, me, me acompaña eh, mi querido amigo Antonio Arango que me va a ayudar a conducir este programa especial para ayudarme a que diga menos tonterías Antonio cómo estás muchas Bienvenido. gracias gracias Micha pues muy encantado otra vez de estar aquí con contigo conversando platicando siguiendo conversaciones que bueno, ya hemos tenido buenísimo sí no y este esta es una ocasión especial eh, porque nuestra invitada del día de hoy, ahora Antonio no viene de invitado, ahora viene de, de co-conductor Nuestra invitada de hoy es una, un, un invitado especial que lo vamos a decir cómo es, la verdad es que ella no lo sabe Pero viene exclusivamente desde Austria, la mandamos traer desde Austria para que diera un taller acá en tepos Un taller maravilloso de animación y, y bueno pues, Nikki, Nikki Schuster, bienvenida Hola, buenos días, tardes, noches sí. muy feliz de estar aquí en Teposlac con ustedes ¿Practicando en la cocina? Sí. <risa> más o menos. sí, sí, sí, porque ahora nos dimos el lujo de, eh, este es el primer programa en el que todos los participantes estamos en el mismo espacio físico, ustedes saben, eh, normalmente usamos una sofisticada tecnología para reunirnos virtualmente, que bueno, nos, se va ahí la mitad del presupuesto, por eso no le podemos pagar na, na, a nadie, pero bueno, esta tecnología hoy la, la, la evadimos, nos volvimos un poco más... Eh, análogos, no, no tampoco porque estamos grabando lo digital, más, pero bueno, más tradicional como, a la, a la como, como debía ser nuestro podcast y estamos sí en la cocina casi casi de, eh, de aquí de Tuntunlandia en Tepoztlán y bueno pues muy contentos de tener a Nikki aquí con nosotros que vino a darnos un taller de animación que se llamaba eh, o reciclar? Ajá, sí, pero de, de, el título es el an, an, an, acaba... anima es... Animistas. Era animistas. Algo de, de, de, ah, animistas, sí, era me... el título el tuyo. Disculpa. <risa> que en este momento justo se nos acaba de olvidar a todos, pero bueno, <risa> en fin, estamos aquí. Niki, pues cuéntanos un poquito de cómo, cómo está eso del taller. De... Para empezar, vamos a empezar sí. con el taller. Okay, ¿De, qué, de, qué, ¿De qué se trató, de qué se está tratando el taller? Bueno ayer es como una, una, es? una reducción de mis trabajos míos porque yo trabajo hace como digamos 10 años en un proyecto que se llama Recyclers y en estas películas cortos yo junto basura bueno yo estoy viajando en muchos lados del mundo para juntar basura grabo sonidos de estos lugares y hago una animación sobre, con con estos con estos pedazos que encuentro con estos found footage digamos pero que se trata como un documental experimental sobre el lugar mismo. Y lo hice en diferentes ciudades del mundo, pero también quería hacer algo más para dar un taller. Era la idea juntar este proyecto con talleres. En este taller hacemos lo mismo, pero es mucho más fácil, porque no hay tanto tiempo. Como un taller dura, dura entre tres, cuatro días, también puede hacer en un día para claro más rápido. Es lo mismo proceso, juntamos basura, o semillas o encuentras en el, en el urbano o en, en un pueblo y con esos pedazos hacemos una animación de stop-motion es un poco la idea y exactamente lo hicimos aquí ahora en Tepoztlán Sí, justo conocimos tu trabajo en el en Ultracinema en el 2018 cuando nos enviaste a participar México Ursa Sí, con excusa, Era, es mi favorita, ¿Y <ríe> tengo es... seis de estas Sí, esta, este corto bueno fue uno de los más, más comentados porque justo eh, refleja un poquito la pues, digamos lo que representa a México a través de, de, de desechos de basura de, de por ahí hay el dicho no de, si quieres conocer a un hombre urga en su basura ajá, y ajá. creo que lo, lo llevas bien y bueno has hecho ya decías no otros en otros países sí empecé este proyecto en París porque siempre quería viajar a París y después en Buenos Aires uno en Berlín uno en Taipei y uno en, México, en la ciudad de México, y el último hice en Irán, en Teherán. Wow. Que era lo más complicado, tengo de que decir. <risa> pues sí. <risa> ¿Y esta, cómo empezó tu, tu, tu idea, pues, de, de, pues de, de, este, de hurgar en la basura para encontrar la, la esencia de, de, de las ciudades, de, por decirlo de alguna manera? Bueno, creo que eran dos cosas, se juntaron. Una, un, bueno, primera cosa fue, porque siempre trabajé en mis películas experimentales con diferentes materiales, no uno hice una animación solamente con azúcar, en, en, en Europa tenemos azúcar en cuadrados, uh -huh. y con esos, estaba pintando los cuadrados, y, y con esos junté como un, hice como un, un bueno, figuras, pero también todo uh, um, una mezcla de stop motion con computadora, y después hice un película con puro pedazos de metal. Entonces siempre me, como es... Uh, yo me era un tema solamente de un, de un material, ¿no? En un moment, momento pensaba, bueno, yo ahora tengo metal, tengo azúcar, tengo plantas, ¿qué, qué más hay? Y estaba, me recuerdo muy bien, estaba en mi camino, en mi, en mi estudio, y vi basura en la, en la calle, pensé, basura está perfecto, ¿no? Hay en todos lados, y el otro... Razón por este proyecto era, yo, yo estaba en este momento, estaba trabajando para MTV y vivo mm. como On Air Design y me, me sentí muy explotado de mi, no de, claro, es un trabajo muy interesante también, pero explotado de mi creatividad, ¿no? Porque ellos aprovechan de, mm -hmm. de nosotros artistas, ¿no? Porque tenemos ideas muy, bueno, más, más digamos, tal vez abierto, loco, como como, bueno, no más libre diseño, sí, así. Más libre. Pero me sentí muy explotada y, y sentí muy no fue muy feliz y quería viajar, pero no viajar como turista, quería viajar y trabajar. Y por eso inventó este proyecto de, de, de viajar en diferentes ciudades del mundo, busca becas, invitaciones, artes arte de, ¿cómo de residencia, uh -huh. residencia, y así empezó este proyecto. Pues está súper está interesante, justo te, porque... Eh, pues digo, la animación siempre es un tema eh, ya lo platicamos un poquito ayer de repente está va pegado con lo experimental no no no es tan reconocido es una labor que, que, que siempre ha sido minimizada pero en este caso, bueno, combinar el, la, la, el reciclaje que, que de alguna manera estamos el, el, el cine que, que promueve ultracinema pues es en gran medida eso, reciclar imágenes pero aquí es literalmente no reciclaje mm -hmm. de, de objetos y la verdad es que, bueno, yo, eh, yo tuve la, la experiencia ayer con la sesión, uh -huh. eh, maravilloso, o sea, una cosa de, de cómo puedes darle vida, eso sí, sí, se me hace fascinante, cómo puedes darle vida a objetos que además ni siquiera van juntos, ¿no, Antonio? No sé, tú también no, sí. hay chance de hacer tu, tu experimento. De, sí, no, fue un ejercicio muy bonito, de hecho, nunca me, porque ya conocía tu trabajo, uh -huh. obviamente, desde hace rato, y, y, pero no imaginaba exactamente bien, bien, bien cómo era el proceso. Pero eso para mí fue muy revelador ayer el, el ejercicio. Ahora sí que hacerlo en vivo, en vivo y en directo y, y, y, y, y realizarlo, ¿no? Y, pero también me gustó mucho ahorita lo que acabas de comentar, que me, me parece sí, muy interesante, el que dices, es como una especie de fan footage. Sí. Porque estás haciendo un fan footage, pero una edición, pero de material que no es fílmico. Lo haces fílmico, o sea, encuentras material en la calle y recogemos lo que hicimos ayer recoger del lugar donde estábamos, hojitas, ramitas, cordoncitos, este, latitas, cosas sí. Y en buscarle la forma a ver cómo, cómo podemos darle algún sentido o alguna forma y, y que pueda moverse, ¿no? Sí. Entonces, eso me gustó mucho, pero también me gusta ese concepto de found footage de otra, de, de otra perspectiva, porque no es sobre la materia fílmica, sino pero es otra materia de realización en, dentro de, de, de un ámbito experimental. Me, me gusta mucho eso. Sí, no, es, es, el proceso es interesante. Es, debe ser, bueno, agotador también. A mí lo que me me, me pasa, bueno, como que no, no, no tengo esa capacidad de imaginarme eh, a veces... Lo, lo que sigue Y uh -huh. yo creo que mucho de anticiparte de, de, de Bueno, de conocer el, el, el medio También es como funciona la animación Porque ayer veía como de, de repente Decir, no, es que, que se mueva tantito uh -huh. Y que es que, como que Torcerle la boca a la cara, ¿no? Así para que, para que a la hora de animarlo Este... Eh, pues parezca que se mueve, ¿no? O sea, yo, yo hice, intenté hacerlo con, con, con una aplicación del teléfono Y bueno, pues no se movía nada, pero Porque... Porque como que eso, lo, ese lo vas nutriendo, ya sé, tienes que nacer como con ese feeling. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ha funcionado para ti esta cuestión de, de la animación? Digo, siento que es, que es algo que ya se trae, no sé. Sí, bueno, yo, yo soy muy floja. <risa> Entonces, animación normalmente, todo lo piensen es como, un, es un trabajo enorme, ¿no? Pero hay que cuidar mucho y hacer como toda la anima, todo el movimiento de, de, del inicio hasta el, el fin, ¿no? Pero como yo también en mis películas, yo trabajo con loop. Entonces también en mis películas yo, yo hago un, un stop motion de, de cada objeto, ¿no? En, para que lo tengo como una librería de, mm. de, de, de toro vistas ¿no? De un objeto. Y después lo junto como en computadora para hacer como un colaje. Pero lo que quería decir es que yo también trabajo con loop. Porque soy floja, ¿no? Porque no no no floja, pero es mi estilo. Y lo mismo hago en estos talleres, para, porque, bueno, en los talleres a veces tengo niños de 7 años, a veces tengo adultos como ustedes, y ahí también habiendo uh, participantes grandes. Y cuando más adultos, vi... sí, más adultos. Sí, más adultos que sí, nosotros. nosotros. Qué bueno que todavía hay más. Y yo pensé cuando lo vi, pero uy, ay, eso va a ser complicado. Pero yo no eso me da muy, muy, mucho risa también. Y mucho, me uh, da, me da muy, muy feliz que funciona de toda edad, ¿no? Y como yo, es, es un trabajo muy simple, que es también para entender la, la función de animación, ¿no? Porque es, uh, la, nadie tiene tanta como paciencia en un taller, hacer un trabajo muy largo, ¿no? Pero como trabajamos también el loop. Y bueno, porque la cara, una boca que habla, se rep yo lo repete después como un loop, o, o como el muñeco que tú hiciste, es como, bueno, un, un movimiento nomás, ¿no? Y es fácil a entender como, y también es importante después hacerlo para que la gente en una vez vea cómo, cómo camina, ¿no? Porque tú tomas foto, foto y piensas, sí, pero cómo, cómo parece, como, pero es la, bueno, la animación es algo muy hermoso, ¿no? Sí. Sí, sí de, de, de, a mí me encantaron mucho los ejercicios que hiciste con los niños, los ejemplos que nos mostraste, Ajá. Me, me gustaron mucho, mucho. Realmente, mira, yo también tenía un poquito de curiosidad, porque como se había comentado de que también estaba muy dirigido, pues sobre todo nos encantaría con niños el, el ejercicio, sí. pero yo no tenía idea de cómo podría controlar o trabajar con los niños, porque también para lograr su atención, o la dinámica, a mí sí. que tenía curiosidad para ver cómo tú llevabas eso. Bueno, de todo vamos a hacer, Sí, ¿no? sí, eso sí, sábado, sí. bueno. eh, a Pero va, va a ser interesante, pero ya también veo como que ya estás, ya tienes muy experimentada la, la, este, este tipo de talleres, ¿no? Sí, porque o sea, me te... con estos, pero también a veces, en un momento en este viaje me tocó un taller espontáneo y habían como no sé, quince niños en una vez, pero por eso necesito a alguien que... porque yo no soy muy de niños, no tengo... <risas> porque gritan y corren, ¿no? entonces está bien si alguien le controla, ¿no? Y puedo... porque es un trabajo con concentración, ¿no? pero como son a veces, lo mínimo que necesitamos es como ocho fotos Ok, ya con eso puedes hacer... Con eso se puede hacer algo muy básico, ¿no? como... Un una cara que habla, es el mínimo, claro, sí, sí, más es mejor. Entonces, y ocho fotos ya oh. se puede hacer también con un mínimo muy loco. <risa> <risa> o sea, son más o menos ocho fotos, diez fotos los que hiciste con los ejercicios que nos haces con los niños. Sí, ah, okay. bueno, claro, pero sí, se, se, se ve muy bien, se ve muy bien. Sí, se ve bien, claro, bueno, claro, sí se ve que es después un loop y siempre es, es el mismo, ¿no? Pero para un taller creo está pues ya no sé, ustedes que nos están escuchando y que por ahí acariciaron la, la posibilidad de venir y no lo hicieron, pues bueno, se perdieron de, un, de una experiencia maravillosa y pues que queden sus conciencias, porque la verdad sí lo estamos pasando muy bien. Y Niki, bueno, cambiando un poquito de tema, eh, ¿cuál es tu película de animación favorita? Así que digas, con esta me voy a ir a una isla desierta y me, me la llevo. ¿Cómo eres? ¿De animación? Ah... Oh. Um... Me, uh, me encanta. Ah, me encanta. claro. ¿Quién? Svankmeyer. Ah, ya, ya, ya ¿Es holandés? Checo checo, checo, checo, checo. Sí, bueno, yo, yo, me, a mí me gustan mucho los más viejos, ¿no? Yo, yo siempre veo, bueno, claro, mis películas me invitan mucho a festivales de cine, pero me cuesta mucho amar los las animaciones 3D, porque, no sé, me falta algo, me gustan más los Sí, es que bueno, tiene sí. algo como más orgánico, Real, or orgánico Sí, exacto. lo otro uh -huh. está demasiado frío, me parece Que me encanta, a mí también sí. A mí me gusta mucho, pero pero sí como que en el 3D Pero así surge, ¿no? Sí, o sea, la animación, digamos, surge así En dos dimensiones, de alguna manera Con, con objetos moviéndole Y, y, y bueno, sí, es man, es Van mayer es un maestro, ¿no? Sí. Tiene unas películas... Muy, muy locochonas pero con como dices tú muy orgánicas incluso metiendo elementos frutas y con, con muebles con, sí con cosas ahí claro. muy, muy muy muy bien pues, qué interesante sí sí sí hemos por ahí visto estas, estas películas de, de de animación y, y bueno eh, ahorita estás completamente dedicada a hacer este tipo de, de, de películas animadas no bueno sí siempre animar pero yo para mí estos reciclas no es tan experimental porque también tienen como un concepto, ¿no? El concepto es contar materiales, grabar sonido y después sentarme y hacer un, un, una interacción entre sonidos e imágenes. Pero cada dos entre un, uno de estos reciclas siempre me dedico a, un, a uno más experimental, a una película más experimental que a mí me es más interesante porque yo no sé... ¿Qué voy a hacer? Entonces también es, no, porque a veces me apuro con mi, mis mismos trabajos, ¿no? Porque ese sí, otra ahora bueno, tengo que hacer eso. Bueno, es como... Y estos es más experimentales, como yo hice Parasite, el último que estaba en muchos festivales en, en México también, Animística. Se trata de la muerte de México. Bueno, muy experimental, porque no, es, no se nota el muerte directamente, pero o sea, es, son texturas sobre plantas orgánicas y tú no, no estás seguro si sí, es, es, es, es líquido, de, um, porque también se ve animales muertos, porque uh -huh. en este viaje encontré muchos muertos animales, hasta, hasta que un caballo. Okay. Y justo, bueno, y, pero yo no, por ejemplo, este, este se llama animística y no sabía, el inicio de este proyecto ya era texturas nomás, nomás, porque estaba en un viaje en Oaxaca y vi todos los muchos colores de los muros pero se cayeron como con agua y hongos okay. salieron hongos y me fascinan este texturas, uh -huh. yo sí quería hacer una película bonito, ¿no? pero de repente salió muy, muy feo bueno, no muy feo, pero porque encuentro todos estos animales muertos tortugas en la playa, un caballo en Chihuahua donde hay, bueno, entonces esas películas son para mí más interesantes porque yo el, no sé dónde me... Porque trabajo también muy intuitivo, ¿no? Ok. Just... ¿Esta película, ya la hiciste o la sí, está, ya. está en proceso? No, no, ya ¿Y la... por qué no la has mandado al Ultracinema? No sé, ¿por qué? <risa> <risa> <risa> voy a mandarlo para el próximo. Sí, momento. sí, sí. No, pues, es, eh, eh, y, eh, bueno, ahorita la, la que, que platicas un poquito, o sea, cómo, ya no sé si eso es, es intuitivo tu trabajo, pero, sí. ¿qué proceso sigues para decir, bueno, ahora voy a hacer esto? O sea, ahorita, bueno, esto ya nos explicaste un poquito que lo, lo fuiste encontrando el tema. Pero en términos generales, ¿cómo funciona tu proceso creativo? Te despiertas una mañana y dices, hoy voy a hacer una película así ¿O cómo funciona para ti? Sí, estoy, siempre termino muy depresivo, pensando, no tengo idea, no, no me llega nada ¿Qué voy a hacer ahora, siempre, después? Eso, ¿no? Pero de, de repente, siempre, normalmente en un viaje Porque casi todas mis películas salen más de... Yo viajo, camino y de repente veo eso y así me llegan ideas si me siento en una mesa pensando, ¿qué voy a hacer después? Yo estaba entendiendo ent eso muchas veces, como un papel blanco o un, un lápiz y ya, ahora. Pero no, no me voy a la, a la cocina a comer algo y otro café, pero no sale nada. ¿no? Mis ideas salen de movimiento, como cuando yo me muevo, me llegan las ideas. Claro. Y como ahorita estoy trabajando en un película que es muy complicado, una animación abajo del agua. Wow. Y yo empecé en COVID, ¿no? No pude viajar, porque fue muy complicado sí. en todos lados. Y había un... donde mi favorito lugar, en Berlín donde vivo, es un, también una casa cultura, digamos, con un jardín grande, y tienen un... un, un una, ¿cómo se llama? ¿no? Laguna. Una de dos metros, un chiquito lago con ranas adentro. ¿Ya? Okay. Okay. Y, y plantas. Y allá empezó a hacer este... cara semana, porque yo quería saber cómo cambió la fauna abajo de este, el, este agua, ¿no? Entonces, wow. allá me fue con mi grabador y encontré una, como una casca que es, está exactamente para mi cámara. Okay. pero Para poder sumergir. Para poderla sumergir, sí. Exacto. Y ahí empezó y ahorita, cuando regreso tengo que trabajar en este. Suena bien. Entonces, siempre de un mom momento, cuando estoy muy depresivo, no, ya, no me llega nada. De repente sale de... Ya... Una idea... No sé... Cómo. Qué maravilla... ¿Tú cómo ves Antonio? ¿Cómo funciona para ti? Bueno... Oh, no... no yo estoy fascinado... Porque no, no me lo esperaba... Ya... Me acuerdo que una vez te encontré en la calle... A mí... Sí... No te ¿Eh? acuerdas... Bueno... Ya tiene años... Eh, ya nos conocíamos... Pero ibas con la cámara en la mano y ibas así mirando hacia el piso, mirando hacia, no mirabas de frente, estabas mirando, ya ahí me imaginé un poquito cómo hacías las cosas, un poquito, porque ya había visto este, algunos cortos tuyos, pero, pero estoy fascinado ahorita porque ahora sí lo, hice lo hicimos en práctica, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, ah, fue, sí, para mí me, me, me gustó. De ¿Cuál gasto? es tu película favorita de, de animación? Oh, muchas, hay muchas. muchas. También me gusta es, es, es eh, También, bueno, a alguien que también me, me, me remite también un poco como con tu trabajo, Nicky por ejemplo, Los Hermanos Quay. Ah, sí. Este, y sí. tienen algo también de reciclado en algunos de sus, de, sus, de sus trabajos. Este, y también son tienen además también tienen un a mí me fascinaron porque decían que eran como una especie como entre Dalí y David Lynch pero oscuro oh, no sí sí sí, sí. más que ¿Más, más oscuro que esos dos <risa> sí bueno pues sí son tienen cosas con cabezas de muñecos uh -huh, rotos, sí, sí, sí. tornillos y hacen cosas también otra cosa que me llamó mucho la atención ayer, que platicabas, de repente, bueno, el cine tradicional nos tiene mal acostumbrados porque, ay, los cineastas quieren tener así la super cámara y uh -huh. que tenga así como que sea 8K, y porque, uh -huh. digo, yo insistí, hemos insistido aquí hasta la náusea en este podcast. La gente común y corriente no sabe distinguir entre HD, 2K, 4K. O sea, luego ni siquiera tenemos la pantalla suficiente como para. o el proyector sí, suficiente para eso, ¿no? Ah. Pero bueno, el cine así tradicional es. así mal educa a, sus, a, sus, a, la, a, la, a los que lo hacen. Y, y la industria. Y, y, sí. y la industria <risa> misma, ¿no? <risa> te, la, la, la, la, el, el capitalismo te va aventando. Exacto. Ay, no, es que tiene que ser acá. Y ayer me, me, bueno, me sorprendió gratamente eh, que nos contabas que, bueno, pues tú. Tu camarita, en realidad es una cámara súper sencilla, sí. y algo de lo que hemos abogado aquí mucho es que en realidad tenemos que, que crear sin, sin, sin pensar en estas limitaciones, ¿no? Hay que crear con lo que se tiene. Eso me pareció muy, muy interesante, pero bueno, eh, eh, ¿cómo lo descubriste tú esta cuestión de, de, de realidad? Pues tengo esto y con esto voy a. Si, si, si fuera una cámara, a lo mejor hasta más sofisticada, te estorbaría, ¿no? Sí. No, que la primera intención era tenerlo más barato para que no me lo roban, o si me lo roban, ya no me importa, bueno, ¿no? Bueno, en un país tan salvaje como este, es un argumento muy, muy poderoso. Muy válido. Y también yo odio gente que camina en la calle con una, una cámara de lujo, ¿no? Por claro. eso yo siempre quiero estar como, nadie me ve, como, pero claro, se nota, a veces yo camino en el piso, entonces ya. Estoy muy... Evidente. Llamando la atención, claro. Pero, sí, y la otra manera es que... Porque para mis películas, bueno, lo más importante es la luz, ¿no? Si hay buen luz, también sirve una cámara, bueno, sí. sencilla, ¿no? Uh -huh. Pero claro, con lentes ya puedes grabar diferentes cosas. Pero como para este trabajo que, que yo hago yo, como... No es necesario algo más complicado, ¿no? Y yo también odio este... Que siempre tenemos tenía lo último equipo, lo más moderno, ¿no? Yo tengo más el problema que mi cámara, que es perfecta, no más lo hacen, ¿no? No la producen. Ahora me compro lo mismo modelo, segundo mano, para que tengo tres, cuatro, porque una vez todas están rotas, tengo que cambiar mi estilo y tengo que comprarme <risa> algo más grande porque, pero, es, bueno. pero es también como un, tu, tu filosofía No solamente de producción de vida no sí. O sea, como que hay una línea así De reciclado, aprovechar uh -huh. lo que Existe, existe con sí. lo que se cuenta Lo que se consigue y, y, y, y lo que ya no se produce Incluso, ya que parece obsoleto Pero todavía tiene utilidad Todavía se puede aprovechar sí. Oye, necesito un foro, necesito pues Estoy caminando y aquí en la calle encuentro claro. Encuentro algo que le puedo dar vida Sí, exacto y eso está, eso, no me parece que está eso, eso me parece también como una, una, una, una lección de producción también pero la tecnología me pone complicada porque por ejemplo el, yo uso After Effects uh -huh. ¿no? porque es mi y no más lo no existe más porque ahora todo es en red no en cloud todo, ah, si pues... tú tienes un computador ahora algo, algo un After Effects nuevo no existe como sin tener, tener internet Así por es. eso yo to, yo uso mi viejo After Effects sí, sí. pero las computadoras nuevas no no, puedes, no funciona más este programa entonces yo tengo lo mismo, un computador viejo, no lo conecto en internet porque, para que, porque quiero que siquiera los próximos no sé cuántos años voy a vivir más a ver, <risa> <risa> no, sí. años, no sé porque muchas veces viajo en lugares donde no hay internet. Bueno, ahora creo, casi en todos los pueblos hay internet. Pero hace cinco años, estaba muchas veces en Bolivia en un... Uh -huh. No hay internet, ¿no? Y sin cloud no puedes trabajar. ¿Y cómo ¿Y quiero trabajar cuando yo quiero y donde yo quiero? Claro. Sí, por eso, bueno, también recomendamos siempre acercarnos a, a, a alternativas de código abierto. Uh -huh. O... o uh -huh. por, bueno, sobre todo esas que no, que no necesitas... Eh, ni siquiera pagar a veces por los programas, ¿no? Sí. Bueno. Pero, pero sí, o sea, finalmente la, la, la en este caso, tu, tu, tu trabajo en particular tiene mucho que ver con, pues, con la filosofía de las cosas que, que nosotros fomentamos, porque, pues eso, también de, de, a los, sobre todo cuando damos talleres a, a personas más jóvenes, es, insistimos mucho en eso, o sea, realmente tú tienes todo a tu alrededor para hacer una película. O son sea, No necesitas mi uh -huh. catering, bueno, sí puedes comprarte unas papitas o algo, no pero de repente sí siento que las escuelas de cine o los, o los, los procesos... Acá en Tepos pues, tenemos los itacates por supuesto, que acá causaron sensación <ríe> También fue entorno. otra revelación para mí. Estas fueron dos revelaciones en este taller. <ríe> Entonces, este, de repente sí sentimos que la... la en lugar de, de facilitar la tarea, como que si la, la propia, ya les decías la in, Antonio, la, la industria los forza a pensar en procesos de producción súper complejos, con un montón de elementos, y, y en realidad la cosa es mucho más sencilla, ¿no? O sea, realmente, con, digo, ahora ya podemos hacer hasta una película con un teléfono, que medianamente sí. tenga, y hay aplicaciones de todos Doctoral. de todo tipo, ¿no? Baratas, gratis, e incluso cuando te chutas los anuncios, pero al final funciona para poder. Hacer eh, incluso animaciones, ¿no? Sí, También hay, hay uh -huh. para hacer animación cuadro por cuadro. Todo está en nuestra imaginación. O sea, todo está en, en qué tan tan tan allá llevemos la la, eh, la, la la imaginación. Pero bueno, ¿qué consejo le darías a o sea, un cineasta joven que quiera empezar a trabajar animación, a trabajar cine experimental? Bueno, yo creo lo más importante es encontrar tu, tu, tu estilo, ¿no? Pero yo también, a eso me cuesta muchos años, encontrar mi estilo. Entonces, primero, claro, hay que empezar lo que hay. Bueno, yo soy muy ante la tecnología nueva, pero creo que también no es muy productiva. Entonces, creo que el joven ya está usando, está nacido con un teléfono, ¿no? <ríe> en su mano, casi. Entonces, uh -huh. claro, pero yo creo que, que... Por eso, estos talleres también, para que no solamente, como es... Um, um, falta la palabra, solamente usar la tecnología, pero usarlo para tu creatividad, ¿no? Uh -huh. Entonces no olvidas tu imaginación y tu creatividad eso no, por eso no necesitas una tecnología, entonces mira lo que está alrededor de tú y que usa tu intención, yo creo um, uh, es algo muy básico humano, ¿no? Pero eso estamos un poco perdiendo, creo, con todas las tecnologías, todos están con sus pero es, es, y es también un poco como porque lo que estás haciendo también y ahorita estoy va a aparecer anuncio pero dentro del festival el concepto es el hacking uh -huh. y es como un poco pensar o hackear la manera de utilizar las cosas uh -huh. como que estaban diseñadas para hacerse de una para algo y de esta forma y cambiarle el rumbo y cambiarle la forma y ahora los utilizo estás hackeando por ejemplo necesito algo con qué recursos práctico y en la calle y como tú decías algo donde yo pueda viajar, donde pueda trabajar, hacer mis propias residencias y, y encontrar ese, ese estilo, Porque tú tienes un estilo muy, muy definido, muy uh -huh. claro, ya es Nicky, ¿no? Pues sí, se ve una película Nicky, o sea, uh -huh. si se, si sí se, si se, si se encuentra esa identidad en, en, en ese trabajo, y eso me parece muy, muy, muy... tiene mucho sentido lo que me estás diciendo, y creo que cayó perfecto también, igual dentro de ese pensamiento que estamos platicando, qué es eso?, ¿No? Este este aparato sí funciona para tomar fotos. Claro. Pero también puedo hacer otra cosa con él. Claro. No, de hecho es un teléfono. De hecho es un teléfono. Se <risa> <risa> <risa> <Es un teléfono. risa> Te supone que lo inventaron para que habláramos por teléfono. Pero bueno, ya. ya Ahora ya es, que... es una cámara que también con la que puedes hacer llamadas. Sí, no. <risa> <risa> Y de video, ¿no? Y de video, sí. sí, llamadas, sí es, es una cámara. Video. No, bueno, sí, la verdad es que ya, ya. Imagínate cómo está la cosa que ya le perdimos la dimensión. Ya, ya no lo no, no pensamos como un teléfono. Lo pensamos sí, como algo, otra cosa que, que funciona. Es una como... libreta, una computadora, ah, sí, sí, sí, es una, eh, mi, mi, un, un estudio de música. Sí, sin es, duda. Eh, pff, sí. O sea, digo. Y si lo perdes ya estás completamente estás destruido. Sí, ¿no? sí, sí, también es tu banco. Y tienes información valiosa y bueno... Aunque... Pero esto no sirve de nada si por ejemplo estás utilizando, vas caminando en la calle y en nadie se le ha ocurrido de que dentro de... Oye, en la calle puedo encontrar algo que puedo yo, eh, eh, darle sentido. Uno pasa desapercibido y va caminando en la calle como si fuera un lugar de simple tránsito. Y, el, y en tu caso, por ejemplo, es un foro, es tu estudio de producción. Uh -huh. No es solo la calle, sí, sí, sí. no es solo el campo, no es solo la ciudad... O sea, y estás hablando de la ciudad, y a, estás documentando Y a y eso súmale que justo sus, sus personajes son aquellos que nadie, nadie, todo el mundo ignora. Fragmentos de que, que en algún momento fueron útiles o, o fueron parte de algún de cualquier cosa. Entonces ahora tu, tu, tu trabajo los, los, los les da como una segunda vida, eso, los recicla literalmente, como, como se llama la serie. Y eso pues le da un valor eh, extra, ¿no? una capa extra de, de información. Bueno, antes de que se me vaya la idea de esto que, que hablábamos de la tecnología de, Digo, hemos visto casos eh, Sobre todo de películas Hollywoodenses en las que se gastan millones Y millones de dólares y las películas están Absolutamente vacías, ¿no? Sí, exacto O sea, no porque tengan la mejor tecnología Ni la cámara, sí, o sea, no tienen alma Esas cosas, o sea fueron hechas con una, Literalmente con una máquina Y lo que a mí me parece fascinante Del de cine experimental Es que, pues Podrá no gustarte, a lo mejor una, yo ya lo he dicho, lo, lo, lo, lo, lo, lo reitero, el cine más abstracto no más no me entra, ¿no? O sea, las películas abstractas no me entran, pero bueno, son parte del cine experimental, me gusta más otro tipo. Pero digo, podrá no gustarte, podrá eh, atraerte un poco más otro, otras técnicas, pero yo siento que cualquier película experimental que tú veas siempre te dejará algo, bueno o malo, no, no, no como con las películas... Eh, ...del cine tradicional que de repente sí se, las consumes como, como comida chatarra, ¿no? O sea, no te nutren, te puedes quedar absolutamente en blanco. Mm. Puedes ver una cosa así que uno y, y? o sea, un desperdicio sí. de recursos. Sí. Pero, pero bueno, no sé, eh, no sé cómo, cómo ves tú, Niki. Esta, o sea, yo siento que el cine experimental tiene una, una, una potencia que, que esperemos poco a poco. Acá en México hemos ido abriendo un poquito la, la, los ojos de los demás para voltear a ver el cine experimental con, con, pues con otra perspectiva. No sé cómo es en Austria, cómo está la, la movida en Austria. Bueno, Austria es que o sea, en como... Alemania más bien que es donde vives. Sí, bueno, en Austria es, yo hablo primero porque yo soy austríaco, pero es como, tiene una tradición de los años 60 con, con, con mucho cine y también performance, ¿no? Como uh -huh. muy... Muy, muy locura también, ¿no? Entonces es como un. Ya, ya se conserva un poco esta tradición y son muy orgullosos. Y entonces el cine abstracto, abstracto experimental tiene un buen conocimiento uh -huh. y también dan reca para esto o sea, mira, por eso a veces tengo suerte. No, bueno. también me... Pero a es, un, es una ex, ex, excepción, es un país chico. El otro lado, como en Alemania, también. Ahorita hay un, un, un, un cine un, un experimental como un festival, pero uno nomás y tampoco no no escucho mucho porque tiene la gente no, no, es, no es algo que que es fácil, ¿no? la gente quiere más, no sé, también la animación en general, también no tiene mucho chance, ¿no? También, la, están... no hay muchos festivales de animación. No, porque creen, eso es para niños. Exacto. El experimental es algo, a veces hay como un festival de cine y hay un sector experimental, pero no en competencia, ¿no? Mm -hmm. Entonces yeah. es, claro. siempre hay algo al lado. Pero a veces, ahora más y más, no empiezan como unos festivales, pero están luchando, pero no sé cómo es en México. No, bueno. bueno, es que sí, creo que pasa lo mismo, nada más que aquí en, a la mexicana, ¿no? Pero mira, pasan cosas increíbles que eso así no pasa, por ejemplo, en, en Alemania. Escucha, estos son nuestros efectos de sonido que sí, claro. tenemos aquí en, en, en la cabina, pero ese el, es la capa, ahorita que decía de capas. De, de efecto de sonido orgánico. Sí, son las cigarras acá que ya, ya empiezan a sonar acá en Tepoztlán. Y uh -huh. que anuncian las lluvias que por, bueno, ayer nos llovió más o menos. Pero bueno, nada que impida que, que sigamos con el con el taller. Uh -huh. y, y bueno, me parece interesante porque eh, esto que dices de, de, de, de, de Alemania en particular, porque tenemos, bueno, a lo mejor ese es un poco la, el estereotipo, pero siempre sentimos que, que, que, que hay como más apertura. Bueno, sí hay una tradición mucho más añeja en, en, en Europa, ¿no? De, de cine experimental uh -huh. y digo, simplemente en Austria, Gustav Deutsch, eh, Martin Arnold, son uh -huh. de los así como uh -huh. que wow, ¿no? o sea, nuestros, nuestros, inspiración pues para hacer cosas acá y, y bueno, pues sí, por así que como dice el dicho, en, en todos lados se cuecen navas, o sea, también supongo que no es tan sencillo ser cineasta experimental, no hay tantas, eh, digo, aquí en México estamos fritos porque, bueno, hay apoyos, pero que quiere decirlo, tradicionalmente se le van a los a los cines que eh, a las películas pues co, eh, no comerciales pero sí, digamos narrativas de ficción uh -huh. o sea, hay muy pocos apoyos para el cine experimental de hecho, poquísimos ¿no? O sea, para tú, digo, no sé cómo le haces tú Antonio para sobrevivir como cineasta experimental creo que tienes que poner tu puesto de de tacos Bueno, yo estoy pensando seriamente de Itacates de it Y yo estoy viendo ahí un futuro Porque no se venden en la Ciudad de México no, ¿sí? eso, o sea, Entonces ahí le estoy dando Encontrando ya un nicho de ahí productivo para... Sí, acá te conectamos con las doñitas que, que Y, hacen y, y, que y, y, la y también ahorita, y aprendiendo de todo esto Voy a ver cómo puedo vincular el Itacate Con el cine experimental ¿no? A ver, a partir de Niki Pero, cómo... y Vamos a hacer una animación De cómo se prepara un Itacate eso Exactamente, exactamente Exactamente. Y ahí al lado de tu puesto tienes que tener una... Una pantalla, exacto, una pantalla con... Exacto, para que los subliminal comienza, para empezar para a educar a la gente. Exacto, eso sería fantástico. Así los comensales, entre Itacate y Takate, ya se chutaron cuatro películas experimentales. <ríe> ¿Y si tú aguantes media horas tienes un taco, uh, Tienes Un Itacate <ríe> gratis. <ríe> buenísimo. Pero bueno, sí, sí está... Eh, eh, bueno, yo siento que hay más oportunidades en Europa para este tipo de cine, ya si hay una beca, ¿no?, para, para cine abstracto, eso está, sí, o sea, sí, aquí sí. nunca va a pasar, Antonio. Pues no, la. aquí no, no, no, no, pero creo, <risa> no, no sé, yo, es mi apreciación, es, no sé qué les parezca a ustedes, pero siento de que cada vez hay más gente que se está acercando, uh -huh. que está, ya no se extraña tanto de ver esto, ya no se aleja ni lo cuestiona tanto, al contrario, creo, se me hace que la gente, mi percepción, está más curiosa uh -huh. o más, más, más, más ávida de ver cosas ante una industria cada vez más generalizada, un cine cada vez más igual, más de molde, más de, ¿cómo te diré?, de, de, de fórmula, o sea, es, es, es, vemos una película pero parece que es la misma película con diferentes títulos, ¿no?, uh -huh. año con año, entonces, y ya la gente, creo yo, mi percepción, y es a lo que también le estoy apostando y a lo uh -huh. que tengo fe, si sí queremos ver algo diferente, si sí queremos hacer las cosas diferente, además, estamos aprendiendo a que se puede hacer en la casa, con claro. nuestros recursos, con estas cosas, otro cine, sí. uh -huh. ese otro cine que, que estamos, lo que queremos ver y que, que estamos buscando, y creo que esas son, esa, ahí es donde yo le estoy apostando toda la, la alternativa de, de, de, de, de... Pues sí, yo creo que, digo, ya lo, lo en algún momento lo platiqué con, con Jimena Cuevas, que justo ayer nos la topamos, saludos Jimena, eh... Que ella siente que como que los jóvenes están ávidos justo de, de, de nuevas cosas, de nuevas uh -huh. fórmulas Porque sí, y lo platicábamos también ayer un poco Hollywood se está refriteando, incluso en, los de, en México los, Se están refriteando películas porque como que hay una crisis de, de, de, de, de, de, de, de, de imaginación Entonces el cine experimental, de, y yo creo que la pandemia también, no sé sí, en tu percepción Miki Pero sí siento que la pandemia vino como a, a contribuir mucho en, en que los cineastas tradicionales estando encerrados en su casa, uh -huh. dijeran, bueno, ¿cómo puedo hacer películas? Porque digo, ha habido, hay, lo vuelvo a decir, hay un festival al que le daba el corcomio decir que eran experimentales, cuando lo eran, y ahora sí ya son experimentales, como que esa cosa de, ay, somos experimentales, no terminaba de cuajar, y, y bueno, hay otros festivales, por ejemplo, DocsDF DOCS que tiene un, junto con la Cátedra Berman, abrieron un espacio ya hace, desde hace un par de años para la, para la creación, de, con reapropiación, con material de archivo. Ajá. Uh -huh hacer documentales con eso, pero uh -huh. siento que la pandemia vino a, a reforzar eso, ¿no? Como que no podía salir de su casa, bueno, ¿cómo uh -huh. puedo seguir creando? Ah, pues, como que descubren que pueden hacerlo a través de los archivos que están disponibles en internet, uh -huh. y, y digo, no sé cómo lo, lo viviste tú en, en, en, allá en Europa, no estabas aquí en México, ¿no? Bueno, acabas no, de... No, quería, pero ya no, fue complicado salir uh -huh. también, ¿no? no pero tienes razón por eso pero no, no sé cómo sobrevivieron, mucha gente muchos se hicieron proyectos sobre su como porque ah, muchos es, sí claro, exacto como, más como su, como su psicología cómo uh -huh. sobrevivieron este porque mucha gente está muy loca ahora porque estaban en casa no y, y normalmente siempre tienen una vida afuera, y normalmente uh -huh. tienes que confrontarte con tú mismo y creo que mucha gente hicieron como algo sobre su pensamiento más personales, clientes personales eso me di cuenta pero a mí no había mucho cambio porque yo feliz, siempre me voy a mi estudio y no quería salir ¿eh? entonces no, no, me, no me fue complicado ¿no? y me, yeah, pero... sí, no, bueno, la verdad es que sí esa parte, no sé tú Antonio pero yo, yo ni, ni extrañé uh -huh. <risa> salir a la, ver a la gente porque bueno Usualmente lo, la, la, la, el trabajo del cineasta experimental pues es, es prácticamente en solitario, ¿no? Sí, y con solitario. sus recursos, en sus tiempos, lo cual tiene sus ventajas y, y sus desventajas, por supuesto. Pero en esta época pandémica, pues bueno, yo siento que a los que menos pudo haber afectado es a, a los cineastas experimentales. Pero bueno, Antonio, no sé. ¿algo? Pues no sé. Ahorita estaba pensando mucho en lo que, lo que estaban comentando sobre lo de la pandemia y lo que decías, ¿no? También que... Que me obligó a hacer del mundo pues Como si en, Que en nuestros hogares se convirtieron como celdas no Estábamos encerrados uh -huh. Forzosamente, o sea, el mundo fue una prisión Y, ca, y cada ca, Cada hogar se volvió una celda Entonces, claro que la gente Se vuelve loca por ese tipo de cosas Eso creo que sí y, y No sé, ahorita lo, lo estoy pensando todavía Todavía eso mucho Pero bueno, en nuestros casos, a pues, mí me pasa lo mismo También, pues trabajamos mi estudio está en mi casa, uh -huh. entonces, <ríe> Igual. no, está, y sí creo que, que, que tal vez un paso evolutivo para nosotros, que es tal vez un, un, un aspecto más colaborativo con otros cineastas, entre cineastas, entre autores, ya no entre subordinados, sino como de entre colegas o de autores, para, para encontrar como una vinculación entre tu identidad o tu especialidad, tu trabajo, tu estilo, uh -huh. o el estilo de otro autor, y encontrar como una especie de sinergia. Tal vez creo que ese podría ser un rompimiento que también rompería el, el esquema natural jerárquico que maneja una producción cinematográfica, ¿no? Productor, director, ah. asistentes, eh, actor, actores, este, Crew, staff, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, ahorita estoy divagando, estoy no me da no, mucho no, caso. ¿Sí? No, sí, sí. Siempre sabio, eh, Antonio, eh, Pues ya aquí nos puso, nos puso a pensar. Pero bueno, ¿y cuáles son tus planes a, a, a futuro? Digo, ya estás por regresar a Europa, pero digamos, está, estás trabajando esta, esta peli que nos, nos decías de animación eh, submarina, por decirlo de alguna sí. manera. Pero tienes algún otro mente, algún otro proyecto? Sí, bueno, porque también en este viaje a México yo he que aprovechar una vez estoy aquí y empiezo una investigación sobre es algo muy político y muy sencillo, ¿no? Sobre el tren Maya y también me siento un poco raro que yo como extranjero llegando aquí eh, integrarme en este tema pero mi motivo era porque Alemania va a hacer este tren para, para, este, para dar los coches, está como okay, una empresa no, no. alemana que está muy famosa allá, está muy ecología y todo y aquí lo que está pasando es, en mi opinión, yo quiero este objetivo pero es algo muy mal lo que vi y tomé muchas entrevistas en pueblos y ahora con este todo este material voy a regresar y, y, y escucharlo y ver si puedo hacer un corto. Entonces eso va a ser no tan experimental, pero más documental, ¿no? uh -huh. pero social también y político. Sí, entonces pero también todo animado. ¿no? No, no, no estoy filmando porque también voy a usar esta técnica de caras que hablan animado para dar anonum, anonimidad. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Para que mucha gente no quiera, quiera porque tiene miedo, entonces es un tema muy delicado. Claro, y ahorita que, que mencionas eso, me platicabas ayer de, de que has, hecho, has dado estos talleres en la prisión Platícanos un poquito, porque eso me pareció fascinante, ¿no? Ah. ¿Cómo, cómo, cómo manejar ese tipo de, de testimonios eh, Platícanos sí, sobre eso ah, Sí, porque no sé, en un momento me invitaron a dar un taller en el cárcel en Berlín Para jóvenes, bueno, jóvenes de 16 a 22 años, ¿no? Porque hay un proyecto para reintegrarlos <risa> eh, cuando salen del cárcel y, y sí, allá es muy importante que no, no se puede filmar, ¿no? Para que no se dé su cara, ¿no? Y por eso mi técnica era perfecta, entonces, pero allá no tiene nada, entonces yo traigo basura al cárcel uh -huh. especialmente basura de México, porque también esto es basura. <risa> que, está, que está está, está, y, estás importando basura. Sí, bueno, es como una caja llena con basura bonito, con plástico okay, y claro, claro. Claro, claro, claro. Y eso Embalado y todo. <ríe> al carcel Y primero los chicos porque son, son muy como. Bueno, teenagers, ¿no? Muy como qué. Ajá. ¿Qué, ¿Qué quieres Betalobis. Pero finalmente se, fue muy interesante. Y siempre es así: lo, los que son. que o se hacen mucho hueva y son los alfa, ¿no? Ahí uh -huh. de repente están movi moviendo un pedazo de basura también para hacer caras, ¿no? Uh -huh. Y. Para el inicio de este proyecto ya era un, un, un canción, un rap que ellos hacen porque les gusta mucho rap los estos chavos y para dar vida entonces hacíamos un video, ¿no? Y ellos estaban como también uh, eran dibujos en este caso, pero también animar o cortar como cut out, uh -huh. y ellos movieron como estrés porque era muy violento, ¿no? En un, me recuerda muy bien un, una escena de, un, de ¿no? golpes. golpes y salen estrellas, okay. ¿no? y el chico estaba como animando las estrellas, no foto por foto. Que, Qué, bien. Qué maravilla. no fue muy, fue muy interesante. Y todavía de vez en cuando ahora por la pandemia tampoco no había clase. Uh -huh. ¿no? Entonces eso, esa técnica ahora con los caras que hablan, que son anónimos, y después grabo sus voces sobre lo que hablan, sobre, sobre, sobre su identidad. Pero ella trabaja juntos con sociólogos, uh -huh. que ellos porque ya porque trabajan el diálogo con ellos. ¿no? Y, y este proyecto, eso quiero solamente para, porque me invitaron, gané una residencia aquí en México, en casa vecina, pero ahora ya no más existe, en, en hace cinco años. Y yo hice lo mismo con gente de la calle, okay. que se llama Urbanócoli, también es, está mi página, y fue súper interesante, porque con estos um, juntamos también basura y ellos hicieron su, su cara. Y me platican so, sobre su vida y son okay. como ocho caracteres, okay. es como 20 minutos, ah, sí. Okay. Está súper interesante porque justo es como una forma de, de, de, de ya lo decías, de cubrir su, eh, de proteger su anonimato, Exacto. pero al mismo tiempo darles voz uh -huh. y de una forma, digo, ya, ya ¿dónde pueden ver tu trabajo? ¿En, en, está en tu vimeo, en tu... .com o vimeo.com slash Ok, lo vamos a, lo vamos a lo, ahí lo, en, sí. en, en, la descripción, en la descripción del podcast, porque nuestro alemán se reduce a y ya. Pero porque sí es interesante, digo, eh, pues se perdieron el taller, mal por ustedes, pero eh, van, estoy seguro que de, de lo que vean de, de, del trabajo de Nikki van a aprender muchísimo y bueno, después de oír esta conversación, seguro se les va a antojar explorar esta esta cuestión porque, insisto, tiene, tiene una... Bueno, ya hablamos, la riqueza de, de, de la recuperación de estos materiales, el reciclaje en sí, lo que te pueden hablar de, de, de, de las ciudades, de, de, digamos, de lo, de, de lo olvidado, de, de lo, pasajes de las ciudades, y en este caso de los personajes, darles esta voz a través uh -huh. de una forma, de una técnica maravillosa, este yo estoy seguro que puede, puede pues sí, darle ideas a, a, más, a más personas y bueno. La verdad que qué que padre, Nicky, que, que logramos traerte desde desde, Aus, desde Berlín. Hicimos un esfuerzo ahí nos quedamos sin comer. Bueno, sí, no, pues, no pero también sí que hay... Ay, tenemos que decir sí, sí claro. Hay, hay, hay, realmente también pues tuvimos el apoyo y, y se aprovechó, bueno, tú, bueno, pues, tú aprovechaste mucho también de, el, el apoyo de, de, de la Embajada de Austria en sí, México. Muchas gracias. Que también ellos también, de una u otra forma, pues apoyaron y sí nos sé, ayudaron bastante sí. para que tú pudieras dar en este festival este taller sí. francamente no, muy entonces en este parte. bueno nada más una pequeña mención sí, que sí, creo sí, que sí es sí. muy muy este no sé pues muy justa no sí por supuesto el, el, el, el, aspiramos pues a que haya más colaboraciones de este tipo en, en el futuro porque pues sí o sea nosotros no nos podríamos dar estos lujos y el de ahora el lujo de ahora es es maravilloso no poder estar aquí en, en, en Tepoztlán con, no solo brindando este taller, sino conviviendo con, con un artista que, bueno, eh, pues sí se extrañaba. No sé tú, Antonio, después de dos años de, de, de vernos las caras a través de la pantalla, creo que ha sido una experiencia interesante mm -hmm. poder pasar algunos días aquí conviviendo. Y, y sobre todo en esto, bueno, el, el, lo que nos espera, porque además, bueno, que para el momento que ustedes escuchen este podcast, pues ya habrá pasado, ya habrá concluido el taller, pero el plan de, es... Eh, Abusando de la gentileza de, de Nikki, ir a plantarnos al Zócalo de Tepostlán y convocar a los niños a que, a que hagan también su, su, su retrato, su carita. Es como un, una, un, un taller de guerrilla, ¿no? Así, de, de, de ir a, a, a intervenir el Zócalo para dar un taller infantil. Sí, Está yo, yo creo que eso va a estar súper interesante. Pues bueno, ya en su momento Nikki nos compartirá los, los resultados tanto del taller como de esta experiencia con, con, con la gente en Tepostlán y bueno pues ya para, para ir cerrando eh, no sé Antonio alguna pregunta extra no ahorita es muy muy bueno muy agradable fíjate que a pesar de que ya nos conocíamos y habíamos platicado muchas cosas ahorita tan, en esta conversación tan pequeña <risa> aprendí muchas cosas también sí, igual. <risa> de ti no de de, de de lo que estamos de lo que estamos mencionando y otra y la revelación que no dejo de insistir porque Ayer que, que empezamos y vi a, a, a, a los participantes, híjole, no sé, no, no sé, pero primero dije, para hacer un reto, tal vez, yo tenía un poquito de temor ajá, Les dije, ¿cómo lo va a resolver esto, esto Nicky? Porque pues eran, había un artista, ajá, sí. y no sé, a veces cuando estás dando un taller a un artista, no ajá. sé Como que hay una postura diferente, tal sí. vez, yo como que, no sé pero me encantó verlos ahí todos trabajando y armando, apasionados, como, como niño, lo que dijiste ¿no? como, ahorita como de niños. los trabajos de la prisión, sí. o sea, ves al alfa que ya está como que sometido <ríe> a la pasión de su trabajo, exacto y pero eso es lo bonito, yo también tuve en poco miedo, pero yo sé muy mal preparar un taller, yo me pongo muy, muy nervioso si preparo un, un, un taller. Entonces yo me di cuenta, para mí es mejor no preparar nada. Bueno, yo sé más o menos... Es que otros. me di cuenta que eres muy buena improvisando. Y, sí, y ver qué energía hay, ¿no? Uh -huh, que, uh -huh. que, que viene de ellos. Y también pensaba, oye, un artista siempre tiene su propia idea, y que su uh -huh. su estilo, ¿no? Pero hay que, no sé, hay una manera de... De, y eso también para mí es muy interesante, a ver cómo vamos a solucionar. Y fue súper bien. Y ellos tienen, el, porque normalmente es muy complicado encontrar el tema, ¿no? Como, no, porque el título, del tema. Y ya todo listo El piezas. tema lo pusieron. <risas> se impuso el entonces, tema. Tú no lo pusiste, ellos lo no, no impusieron. Perfecto, ya tenemos el, el tema, el Pero amor. Va a ser, el, se soltó muy bien. Excelente. Así es. <risas> Experimentante. Sí, muy, muy, muy agradable, muy agradable. <risas> Aprendí. Sí. O sea, aprendí, no solo no aprendí, eh, no, no estoy aprendiendo nada más a animar, estoy aprendiendo más cosas. Sí, que, es, insisto, es lo que nos hace falta de repente con la, la interacción, con algunas personas, con otras no, pero bueno, con personas tan inteligentes y brillantes como, como las que me acompañan en esta ocasión, pues sí, se, se, se, siempre se extraña la, la interacción y, y bueno, a pesar de que la pantalla nos permite, por ejemplo, conectarnos con gente que no necesariamente está en el mismo espacio geográfico. Pero bueno, qué bueno que pudimos tener esta, esta experiencia de, de, de reunirnos acá en Tepoztlán Y pues bueno, vamos a ver qué, qué, más, qué más nos depara Niki, ¿algo, un pensamiento final? No, muchas gracias eh, por la invit invitación y esta experiencia aquí en Tepoztlán Sí, muy feliz Pues nosotros muy felices de tenerte por acá Les recordamos que estamos pues ya en la recta final de la décima edición Que ya le decía a John Tano, ya quiero que se acabe, ya, por favor pero no, estamos muy contentos, tenemos eh, eh, planes para... Incluso vamos a tener evento post-terminación eh, del festival. Uh -huh. Porque bueno, ya la, a partir de, la, de, de esta semana que, que ustedes escuchen el podcast, vamos a empezar a promocionar, bueno, ya estaríamos promocionando la, las actividades con Anthony Pinel, un artista español eh, que, bueno, lo, lo conocemos desde prácticamente que, que empezaron las, la, el proyecto como jornadas de repropiación y bueno va a estar con nosotros eh, teniendo un par de actividades súper interesantes ya, ya, ya sabrán los detalles eh, tendremos si todo sale bien una presentación un par de cosas acá en Tepoztlán en, en la, el fin de semana de, del 15 de mayo que es el, el que está programado para el cierre pero además do, una o dos semanas después ahorita Antonio nos recordará eh, Tendremos eh, una especie de performance, presentación. Va, va a ser un masterclass de, de, de, de Travis Wilkerson. Él anda viajando ahorita en este momento, pero para entonces él va a estar en Singapur. Entonces lo va a impartir desde Singapur uh, aquí, pero va a ser sorpresa. Sí, sí, no, no, no adelantamos mucho, pero bueno. O sea, Ultracinema oficialmente se acaba el 15 de mayo, pero además tendremos un pilón, por si no fue suficiente los seis meses de actividades que tuvimos. Y más cosas también, <ríe> Tendremos también. un pilón y a ver qué, qué surge de aquí al 15 de mayo, entonces estén muy pendientes. Y bueno, recuerden Galupo, eh, bueno, la, la presentación de Gustavo, Gustavo Galupo, que estamos afinando eh, los detalles. Y bueno, pues nada, sígan, síganos ahí la, la, la, la pista en las, las redes de Ultracinema. Eh, denle like, compártanlo, por favor, escúchenlo en YouTube, algún día les, le arrancaremos unos centavos al, al, a ese monstruo capitalista y podremos monetizar eh, este podcast. Y bueno, pues nada, nos escuchamos en la siguiente, le mandamos un saludo a... Antonio Bundt, a Carla González y a Camila Perales, que bueno, pues por razones eh, técnicas no pudieron estar ahora acompañándonos. Yo vengo a la representación de los Antonios. Exacto, aquí está Antonio Arango que me, me hizo el favor de acompañarme ahora y Niki, Niki, pues gracias por, por estar acá y nos vemos en la que sigue. Gracias Niki. Bueno, nos escuchamos más bien. Gracias a todos. Un Podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. El más pirata de las redes. Nada, nada, es, nada original. es original. Entrevistas con nazi y los directores de la selección oficial de Ultracinema. Edición de